Tutoriales Interlaus News presenta Cómo configurar las DNS públicas de Google Hola amigos de YouTube En este tutorial les voy a explicar los pasos de cómo poner los DNS de Google en la PC Esto nos puede servir si tenemos un problema con los servidores DNS que nos entrega nuestro proveedor de servicios de internet y para algunos casos mejorar el rendimiento de nuestra navegación este tutorial funciona para cualquier versión de Windows, ya sea 10, 8, 8.1, 7, Vista y XP. Para ello necesitamos abrir el comando ejecutar con las teclas Control más R. Y acá escribimos ncpa.cpl. Hacemos clic en el botón Aceptar. Y acá hacemos clic con el segundo botón del mouse, propiedades. Y acá vamos a hacer modificaciones donde dice habilitar el protocolo de internet versión 4, inhabilitar el protocolo de internet versión 6. En muchos de los casos con solo hacer modificaciones en el protocolo de internet versión 4, ya se puede mejorar rendimiento de la navegación de internet. Hacemos clic acá donde dice inhabilitar el protocolo de internet versión 4, y acá vamos a marcar usar la siguiente dirección de IP. Vamos a la parte de abajo y vamos a escribir en la parte de arriba 48 Y en la parte de abajo dos ocho Y dos cuatro. Ahora volvemos a marcar donde dice obtener una dirección de IP automáticamente, marcamos la casilla validar la configuración al salir y hacemos clic en aceptar y con esto ya tenemos modificada la primera parte de los DNS de Google. Ahora vamos a hacer clic donde dice habilitar el protocolo de internet versión 6. Hacemos clic donde dice usar la siguiente dirección de IP. Y acá vamos a escribir donde dice el servidor DNS preferido. Escribimos 2001, 2 puntos, 4860, 2 puntos, 4860, 2 puntos, 2 puntos, 8888. Y ahora vamos a donde dice servidor de NS Alternativo. Y escribimos 2001, 2 puntos, 4860, 2 puntos, 4860, 2 puntos, 2 puntos, 8844. 4. Y ahora volvemos a marcar esta casilla otra vez, hacemos clic donde dice validar configuración al salir, hacemos clic en aceptar y con esto ya tenemos modificados el protocolo de internet versión 4 y versión 6 con los DNS de Google. Esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos, compartan mis videos